Hola, muy buenas a todos, hoy estamos en un nuevo vídeo y bueno, se me ha olvidado la cámara en casa Así que nada, tendré que grabar con el móvil Y hoy vamos a ver setas Vamos a ver setas, no las vamos a coger porque la verdad es que no tengo ni idea de setas Pero son grandecitas las que hay Solo podéis ver, aquí podéis ver las primeras setas Os las enseño Cuando llegue a casa intentaré clasificarlas un poco Porque ahora mismo no tengo ni idea de qué tipo de setas son Pero la verdad es que son grandecitas como estáis escuchando, pues estoy cerca de una carretera Y estábamos cerca de aquí Pero el caso es que cada vez viene, viene más gente Va a ser una putada porque se nos van a llevar las setas, pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Sí, está aquí, aquí están creciendo bastante, sí Sí, sí Mira que setas tan bonitas. No tengo ni idea si son comestibles o no, pero están preciosas. A ver, probablemente estas no sean comestibles porque están arrancadas. Entonces, pues bueno, entiendo que, que no son comestibles. Las han mirado y dice: Bueno, pues la dejo aquí. Y ahí tenemos una también enorme, que probablemente, si han pasado por aquí y las han arrancado eh, o las han dejado aquí, es que no, es que no eran comestibles. Pero cada vez vienen más coches, así que sí, esto es un buen sitio para coger setas, como estáis pudiendo ver. Ojalá esta seta, ojalá esta seta fuera comestible, pero probablemente no lo sea, porque es muy muy grande. Bueno, pues ahí está la setita, esta está un poquito rota Pero bueno Aquí tenemos unas cuantas setitas también Bastante chulas Aquí tenemos una setita moradita En realidad no tengo ni idea qué tipo será Pero bueno, ahí está Esta seta es hombre enorme, enorme Es como mi mano de grande y bueno, luego al lado pues otra más pequeñita. Aquí tenemos unas cuantas juntitas, juntas setitas. La verdad es que tiene una textura que da ganas de comérselas, pero <risa> cualquiera se fía. En realidad, pues bueno, es difícil de, de verlas porque, bueno, se camuflan bastante bien, salen entre, entre la hierba. Así que, bueno, si levantas un poquito la hierba y tal, pues al final terminas viendo alguna que otra setita. Por ejemplo, aquí pues también están creciendo alguna, como veis, tiene este estiércol aquí cerca, así que, pues, más fácil que crezcan. Si levanto por aquí un poco. Pues veréis que salen setitas ¿Ves? Aquí hay otra seta Y poco a poco pues van saliendo Bueno, pues aquí tenemos más setitas Grandecitas y bueno No sé, esto a lo mejor podría ser champiñones Aunque mm, Sería difícil decirlo Pero tienen pinta de poderse comer, ¿no? Pues aquí tenemos unas cuantas chiquitas. La verdad es que parecen hojas y se camuflan muy bien. Es curioso como de repente, pues, te encuentras un montonazo juntas. Y la verdad es que este sitio tiene bastante riqueza de setas, por lo que está viendo Bueno, pues estos es como si se hubieran caducado. Están verdes, están mohosos. Por la pita que tienen no parecen muy apetitosos. Porque están bastante verdecitos y así son como puntitos Pero el caso es que estos puntitos No, no, no se llevan, Es bastante... No sé Como si tuviera cosa por encima o algo Curioso sale con una alegría Mira mi mano Pues eso Sí, sí Mira Pues, esto es una mano entera pues yo creo que hemos encontrado un escalos. así son naranjitas la verdad es que me cago un poquito en el teléfono porque la verdad es que la saturación del teléfono es bastante mala y no se ve este naranja tan potente que tiene aquí hay otro níscalo y yo creo que estos son más níscalos. que otro. Y aquí hay otros dos. La verdad es que me hace ilusión haber encontrado níscalos. Que esperemos que sean níscalos. Uh, bueno, y si no, pues tampoco pasa nada porque no nos lo vamos a llevar. Lo vamos a dejar que crezca aquí. Y que alguien que entienda de setas, pues se lo lleve. Yo no me lo voy a También es curioso cómo crecen las setitas aquí. ¿eh? En la piña es muy bonito y bueno aquí tenemos unos cuantos níscalos bastante hermosos tenemos cuatro níscalos y son bastante bonitos la verdad bastante chulos esta no sé qué seta será era, era comestible o no esta la ha crecido musgo, aquí. ¿Ves qué bonita es? ¿Eh? Entra es preciosa. Así roja tal. ¿Eh? Es muy bonita. Este tiene un tacto como una... Sí, es que en realidad parece una pelota. O un tomate o algo de eso. Un tacto como de plástico. Esta es la manzana que envenenó a Blancanieves. Esta la pobre está un poquito rota. Pero ahí tenemos una pequeñita mucho más bonita la verdad es que se camuflan muy, muy bien hay que levantar un poco el follaje y encontrar las, las setas ahí debajo, sí y bueno, estas son las abonadoras de, de suelos son profesionales en abonar el suelo para que tengamos setas frescas Sí, perfectamente podría ser un volado de no sí. Bueno, pues esta es la asparasis crispa O eso creemos Y es una seta coliflor O la llaman la seta coliflor Por la forma de coliflor que tiene ¿No? Una seta curiosa Si puedes hacer, pues bueno, un salteado Con esto Así que nada, aquí la dejamos tranquilamente